ellos no hay deficiencia ya eh, la recogida de la basura se ha normalizado y yo invito a cualquier reportero que se monte conmigo y me indique por dónde él quiere que pasemos y chequemos como lo he hecho ya con dos distinguidos eh, comunicadores de aquí eh, y cada día vamos a ir mejorando más porque precisamente este lunes a las 7 y media de la mañana eh, va a haber un reinicio de una nueva programación eh, que se ha coordinado con Móvil Soluciones. Es decir, que eh, los ciudadanos de San Francisco y de Macorís pueden tener la tranquilidad que aquí no va a haber crisis de basura. Aquí va a haber una ciudad limpia. Eh, permanentemente, eso lo garantizamos nosotros. Lo otro es: se habla mucho de que los regidores tienen prácticamente un boicot a su gestión, o sea, que están en, en desacuerdo con usted. ¿Qué tan cierto es esto? No, eso es lo que no saben interpretar la democracia. Eh, en el ayuntamiento no hay crisis de comunicación entre las salas, porque la sala está para probar lo que ellos entiendan y yo acato lo que ellos aprueben. Eh, siempre que no sea saliéndose de la ley este, yo creo que eso es un exceso eh, es el mejor grupo de regidores porque hay mucha juventud y mucha inquietud entre ellos de ambos partidos hay mucha inquietud y hay que dejar lo que ellos expresen su voluntad eh, yo no puedo por, por, por experiencia por madurez eh, eh, quererle poner un yugo ellos tienen que expresar lo que ellos quieran. Y así mismo militaremos porque no hay ningún tipo de problema. Lo primero es que eso no es así. Porque este es un año muy especial. No se ve la agilidad de cosas. Porque la pandemia ha paralizado todo. No solamente el ayuntamiento. Ha paralizado el comercio privado. Ha paralizado todo. Sin embargo esta semana van a haber movimientos de pequeñas obras prácticamente casi en el, en el municipio completo porque hay una serie de obras que quedaron programadas que el alcalde pasado le dio el inicial y habían estado paralizadas por el problema de, de la cuarentena que se estaba viviendo pero de esta semana que comienza el lunes, una de estas obras que se van a iniciar, de lunes adelante? son obritas diversas de capilla, hacer eh, ahí contenes, encementado de algunos lugares, eh, eh, pequeñas cañadas que están causando problemas. Obras diversas, muchas de ellas de, de participación. Eh, de la comunidad de obras que fueron aprobadas por la Junta de Vecinos.